Vamos entonces a empezar con las articulaciones sinoviales, ¿vale? Un aspecto importante de las articulaciones sinoviales es que presentan una gran movilidad. Por tanto, son diartrosis. ¿Vale? Otro aspecto a tener en cuenta dentro de las articulaciones sinoviales es que van a estar conformadas por dos huesos. ¿Vale? Dos huesos que que no están en contacto uno con el otro, ¿de acuerdo? Los extremos de estos huesos ¿vale? van a presentar, bueno, pues, lo que denominaremos un cartílago articular, ¿vale? O aquí. ¿De qué naturaleza es el cartílago eh, articular? Y alina. Bueno, estos dos huesos, eh, pues, lo que sí van a permanecer unidos a través de, eh, bueno, pues, que están dentro de un saco. ¿vale? Imaginaros, eh, bueno, pues, que tenéis un huevo, ¿vale? Y este huevo tiene, está vacío y tiene, pues, el polo superior roto y tenemos un hueco en el polo inferior. Y metemos, pues, dos huesos, ¿Vale? Uno por el superior y otro por el inferior. Bien, pues estos dos huesos tienen movilidad dentro del, del huevo, ¿de acuerdo? Pero sin embargo permanecen unidos formando la articulación. Vale, pues. Entonces, aquí tenemos el saco ¿eh? y este saco, bueno, pues es lo que se denomina membrana sinovial Este saco, esta membrana sinovial, bueno, pues eh, va a producir un líquido sinovial, ¿vale? Está lleno, por tanto, este saco de líquido sinovial. La membrana sinovial, eh, bueno, pues se de una membrana fina, ¿vale? Y que va a ser muy, muy parecida a... La membrana serosa y la membrana mucosa que hemos visto anteriormente, ¿vale? ¿Qué diferencia va a haber entre la membrana sinovial y la membrana serosa? Bueno, pues que la membrana sinovial no va a presentar un soporte estructural como presenta la membrana serosa. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Pues que este saco ¿vale? necesita de eh, una estructura a mayores, ¿vale? que la vamos a poner? Estoy viendo yo qué color la voy a poner. La vamos a poner, pues venga, de color, venga. Una estructura A mayores, que estoy dibujando aquí, que será de naturaleza fibrosa. ¿vale? Por lo tanto, tejido conectivo, denso y regular, ¿vale? que se denomina capa fibrosa. sencillo Bien, pues tanto la eh, membrana sinovial como la capa fibrosa ¿vale? ¿Vale? forman conjuntamente lo que se denomina como cápsula articular ¿Vale? Estos son, bueno, pues una serie de elementos que presentan todas las articulaciones sinoviales, ¿vale? Pero, además de estos elementos, que estos componentes que estamos viendo, ¿vale? Eh, las articulaciones sinoviales, pues pueden presentar otro tipo de elementos, ¿vale? O de componentes. ¿vale? Y pueden presentarme lo que estoy dibujando aquí, ¿vale? Que es un ligamento, ¿vale? Un ligamento que se inserta ¿vale? entre el hueso proximal de la articulación ¿vale? y el hueso distal de a la articulación. ¿vale? Esto es un ligamento. Y no solo eso, también puede, eh, bueno, pues, nos eh, vamos a poder encontrar tendones. ¿vale? Entonces yo puedo encontrarme aquí un músculo Y, bueno, pues, lo puedo encontrar con lo que es el propio tendón insertado en el hueso. Bien. ¿cuál es la eh, función principal de estos ligamentos y de estos tendones? Bien, pues, eh, no es otra que la de dar estabilidad a la articulación. ¿vale? Un ejemplo eh, de esto, pues, lo vamos a poder encontrar en la articulación del hombro. ¿Vale? La articulación del hombro es una articulación sinovial, tiene una gran movilidad, es una diartrosis, ¿de acuerdo? La estabilidad de esta articulación, que mi hombro, bueno, pues que mi articulación, que mi, el húmero, esté unido a la cavidad glenoidea de la escápula, ¿vale? eh, Bueno, pues eh, va a correr a cargo de todo el conjunto muscular ¿Vale? que conforman bueno, los músculos del hombro, el que ya veremos y que estudiaremos más adelante. ¿Vale? Pues nada más. Eh, creo que no me dejo nada en cuanto a, la articulación, a las articulaciones sinoviales, y por tanto, entramos ya en la clasificación de las articulaciones sinoviales, que son seis tipos, nada más. Muy fácil. Nos vemos ahora, chicos. Hasta ahora.